Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Miren, acá tenemos con la novela formidable que estamos trabajando con Esteban. Dice así, Esteban pero lo intentó de nuevo y la habitación se fue saturando por la trompada que se desprendía de sus brazos. Sus brazos eran la arena, con la frustración de cada tom, trompada disuelta. Miren, es fácil el contexto, es muy delirante, pero lo van a entender porque la imagen es clara y es concreta. El personaje encuentra a su mujer en la cama con otro. La mujer está muerta hace mucho tiempo. Y ese otro es él. ¿Mm? Cuando trata de sacudirlo, no de sacudirlo en todo el sentido de la palabra, los brazos se le vuelven de arena, pero después vuelven a reconstruirse. Una imagen que realmente ni Cortázar podría llegar a tener una imagen como esa. Impresionante. Pero, como siempre sucede en el taller, siempre las cosas se pueden mejorar. Acá dice, Víctor sintió como las partículas de arena formaban otra vez cada parte de sus brazos. Bueno, si ustedes ponen en pausa, me van a decir qué zona se puede llegar a considerar como una naranja. No es una palabra naranja, ¿eh? aclaremos, no está dentro de la lista que estamos trabajando ustedes y yo y, y nuestros compañeros en el taller desde hace rato, pero sí es un concepto naranja. Bueno, pongan la pausa y búsquenlo. Y ahora, señores, han vuelto. De la pausa. ¿Volvieron de la pausa? Perfectamente. Habrán visto que acá se puede llegar a trabajar. Fíjense, Víctor sintió como las partículas formaban otra vez cada parte de sus brazos. Bueno, la propuesta tiene que ver con esa parte de los brazos y ver cómo se le puede dar toda, toda la polenta. A ver, Víctor sintió, ¿a usted le gusta el ruidito? Vamos a subir un poquito. No, ¿Por qué no se el ruido? Ahí está. Bien. Víctor sintió como las partículas de arena formaban otra vez cada hueso, cada tendón, cada músculo de sus brazos, sigo, su piel y el vello que la cubría eh, a la piel. Fíjense, esto es impresionante. ¿eh? En lugar de otra vez cada parte de sus brazos, Víctor sintió como las partículas de arena formaban otra vez cada hueso, cada tendón, cada músculo de sus brazos, su piel y el vello que la cubría. Y para hacer una enumeración, esta descripción dinámica, partí de la siguiente base. Empiezo directamente por los huesos. ¿no? Como eso, si fuera una de esas películas de efectos especiales, teniendo en cuenta que esas películas primero tuvieron que leer para poder hacerlo, porque la literatura fue antes que el cine. ¿m? Ahí está la cuestión. Bueno, esto es algo bien, pero bien cósico. Y espero que les haya gustado. Practíquenlo. En sus textos, cuando dicen era una mujer muy hermosa, eso no sirve para nada. Tienen que poner en qué consistía su hermosura. Este, era una situación muy triste. Bueno, contar por qué era una situación muy triste. ¿Mm? Eh, cualquier cosa se puede llegar a mejorar tranquilamente. El cielo estaba bellísimo. ¿Eh? ¿Por qué? Y porque había nubes que me recordaban a la trucha. Y a mí la trucha me encanta. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Te gustó? Me gustó. Buah, me gustó. Le gustó a Esteban. Vamos a seguir con todo esto que es canal. Taller de corte y corrección. Julgaridad para Marcelo y Marco y toda la gente que trabaja en este benemérito taller.